¡Es para mí! ¡Es ¡Es ¡Es Hoy el último día de ayer, el concierto de ayer, no tenemos vídeos. <laughs> Porque no había luz y no merecía la pena hacer un video. Chao, chao, chao. Chao, chao. The Tower of London. The Tower of London. Tienen que cancelar en ¿eh? la presión. <risa> y la, <risa> la torre que te parece. Muy bien. Corre, corre una mierda. Bueno, ahora vamos a grabar un vídeo porque estamos indignados con nuestro chofer porque sí, sí, no mira, ha aparcado donde mira tocaba. Que le dicho, mira que le hemos dicho que no aparcará ahí. Pues ¿qué ha hecho? Pues coge y aparca ahí. Se ha dejado ahí el coche y ahora tenemos que bajar para subir. ¿Y ahora qué hacemos, eh? La multa, ¿quién la paga? La pagas tú, porque yo no la voy a pagar. Eh? Esto para mí es lindo. Yo no tengo que decir, ya me agraves, No es me agraves, eh. <tose> ya pagues eso. Mira, Harry, ahí son escompenes tractores. <tose> <tose> <tose> <tose> Llegó el momento de los físicos, sí. Llegó el momento. <tose> y aquí el resultado. Estamos aquí reunidos en el aeropuerto porque el vuelo se ha retrasado. Yo no sabía eso. Pero bueno, estamos aquí pasándonoslo muy bien en el aeropuerto. Ponen una foto. <risa> ha sido una experiencia muy bonita. Hemos tocado en Darwin, que está más al norte de Inglaterra. Y en Londres, que está? En el sur. Mi super mega extensa audiencia no sabe lo que pasó en el concierto. ¿Qué pasó? Pues verás, te lo voy a explicar. La conclusión fue que el equipo técnico no supo administrar bien el espacio, el espacio, para poder realizar las actividades con lo que esos efectos acuáticos que sucedieron simplemente en la rotura de una puta tubería ah, empezó a salir agua muy fuerte pero muy muy fuerte estamos viendo las grandes hazañas de los vídeos grabados ¿qué opinas Manel? Pues ha sido un gran viaje muy sí una aventura espléndida y muy llena de recuerdos que recordaremos cuando seamos mayores recuerdos que recordaremos recordando <risa> recuerdos <risa> <risa> quitas